Perfecto, vamos a dar comienzo entonces, en primer lugar, agradecer a la editorial Audacia, que es quien hace posible este encuentro. Eh, una editorial que apuesta al crecimiento, con una gran visión empresarial, porque va encontrando nuevos espacios, como es hoy este lanzamiento mundial en la segunda edición de este libro, que es una guía práctica, Relacionarte, el arte de las relaciones. Y justamente es Editorial Audacia quien combina perfectamente el amor al oficio. Así que para mí es un placer que Editorial Audacia hoy eh, me haya elegido para presentar la segunda edición en un lanzamiento mundial del libro Relacionarte, el arte de las relaciones. Bueno, a quienes no me conocen, soy Silvana González, periodista, productora. Y es un enorme placer, tanto en lo profesional como en lo emocional, poder presentar hoy a la señora Silvia Freire. Porque voy a usar muchas de sus palabras, muchos de sus tips que nos ha enseñado cuando en aquel momento me dijeron, a ver a Silvia Freire, está ahí cerca de tu casa, en Boedo. Y lo primero que me enseñó fue, no se dice el último libro, como sería en un caso normal presentar, el último libro que salió de Silvia. No, no, y lo primero que ella me enseñó fue el nuevo libro, porque damos comienzo a, a justamente el universo, que ella te lo va a explicar mejor que yo, a decretar que es el próximo libro y que va a haber muchos libros más. Y otra de las cosas que lo primero que me dijo fue, si un esmalte de uña es bueno recomendarlo. Y eso es lo que quiero hacer hoy yo con ustedes. Recomendar, porque la vida no es la misma después que lees el libro de Silvia o tenés una charla con ella. Te afecta para toda la vida. Así que ahora sí, vamos a la presentación oficial de la señora Silvia Freire. Sí, ella ha desarrollado sí, numerosas técnicas. <risas> y herramientas. Bien, bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Este... Quería decirte que esto que vos resaltabas acerca de lo que me enseñó Silvia, ni bien la conocí, fue que no se dice el último libro, sino que se dice el nuevo libro. Okay. Eh, yo quiero destacar, para vos, para tu vida, que tenías una predisposición de alumna que gusta de aprender. Porque otras veces me pasó ir a otros espacios, ir a la tele o ir a la, tener otras entrevistas en radio y transmitir el mismo mensaje, que no era te quiero corregir. Eh, se está moviendo un poco porque acá la chica está un poquito inquieta. Este, entonces, no es te quiero corregir. Es quiero contarte que yo aprendí que no se dice último para que lo hagas en tu vida también. Porque no es el último, porque si decís que es el último, estás decretando que no habrá ninguno más. Entonces, eh, con, con esta buena onda, con esta buena intención de que el otro aprenda la mejor manera de decir, eh, no todo el mundo lo recibió como vos lo recibiste, y muchísimo menos lo recordó después de tantísimos años. que hace que te dije eso? que ¿Cuántos años hace eso, Silvana? ¡Ay, un montón! Un montón, y no lo recuerdo porque... Fueron tantas las cosas que, que se fueron desarrollando a partir de esa clase y a partir de tomar, por eso es que hoy me encanta decirle a la gente, tomaste el libro, relacionarte, porque te va a afectar, porque tu vida no va a ser la misma. Sí, es verdad. Eh, también depende, entonces, por eso aclaraba, depende de la predisposición. Para esta gente que está acá, que evidentemente tuvo rapport, evidentemente está acá, porque mi voz le suena, este, porque la idea le suena, eh, porque ya me, más o menos conocen mi manera de pensar y saben que no vamos a culpar a nadie de tu desdicha, al contrario, porque si no le damos todo el poder al otro, este, si me creo que toda mi desgracia la tiene este, en su eh, estantería eh, guardada y, y la monitorea el vecino del séptimo piso, y juega con, conmigo, para a ver si sufro o no sufro, eh, yo no puedo hacer nada con eso. Pero si yo soy la que, buscando huellas digitales, detecto que esta firma es mía, esto lo hice yo, que los errores cometidos los cometí yo, y como dice el curso de milagros debo haber cometido un error, quien yo, porque no estoy en paz. Si yo no estoy en paz, el error lo cometí yo. Porque también el curso te dice... Empieza en mí y termina en mí. Yo quería contarles que hay una segunda edición, justamente porque a mucha gente le resultó genial, como, como vos decías, a mucha gente le dio resultado poner en práctica eh, el, la idea de cómo relacionarte, pero entendieron y aceptaron que la relación es verdaderamente un arte, y que hay que respetar lo que es eh, y, y trabajar delicadamente con la relación con el otro, alguna vez ilustramos esto de meter la mano dentro de una incubadora cuando vas a tocar al otro y sentir que uno está afectando inevitablemente, que, que uno al tocar al otro que está en la incubadora puede sin querer lastimarlo. Y si el que está en la incubadora llora o grita... Lo primero que hace uno es sacar la mano rápidamente porque no quiere herir. En cambio, en nuestras relaciones, si cuando vos tocas la herida del otro que no sabes, no sabes qué estás tocando cuando hablas con el otro, o no sabes qué le pasa al otro cuando decís de granada, si sale corriendo y vos decís me dejó con la fruta en la mano, bueno, pero pensó que era un explosivo, mi amor. No sabes lo que, lo que le dispara al otro cuando decís lo que decís y cómo lo decís. Entonces, cuando vos tocas al otro y lo lastimás y el otro grita o llora o reacciona de una manera inesperada para vos, vos no sacás respetuosamente la mano diciendo ay perdón, perdón, perdón, perdón. No, empezás a reprocharme, vine desde lejos, vine a hacerte el aguante, todavía que te quiero acariciar, todavía que estoy acá. Todo... Entonces, eh, lo, en, en la edición anterior entendieron que era por ahí. Entendieron que para relacionarte, ok. Pero no podían ponerlo en práctica. Así que mucha gente decía, te entiendo y quiero, no puedo. Te entiendo, quiero, no puedo. Eh, oh, oh. Mucha gente. Entonces dije, eh, Johnny, hay que hablar con la editorial. La base del libro está, no vamos a tocar mucho la base, vamos a agregar, agregar, agregar. El esqueleto lo vamos a llenar de músculos vamos a agregar ejercicio, vamos a agregar la práctica, como en aquel libro que, que fue best-seller, Minuto a Minuto, donde te, te monitoreaba el libro diciéndote, ahora sé esto, y dentro de cinco minutos hace aquello, y dentro de media hora hace lo otro, como si fuera una nutricionista que te dice, a las dos horas come un yogur, bueno, igual. De la misma manera, eh, así vamos a trabajar con el nuevo libro, que tiene, eh, Silvana, un adicional que adoro el audio. Así es. Eh. Además fuiste pionera vos en resaltar todo el tema de la práctica y lo de los ejercicios. Entonces, ¿cómo no manifestarlo a través de un libro? Por eso te invito a ir a recorrer los capítulos. Y uno de los capítulos, yo creo que muchos de los que están eh, escuchando ¿no? esta presentación es, ¿cómo conseguir pareja? Bien. Primero, debo reconocer que conseguir pareja tiene que ser una consecuencia, un premio, por un buen trabajo. Entonces, tengo que descubrir en el camino que lo que menos me importa es conseguir pareja cuando empiezo a ocuparme de limpiar cuando empiezo a trabajar conmigo, la zanahoria inicial es, ay, quiero conseguir pareja, entonces me baño. Sí, bañate siempre, mi amor. Quiero conseguir pareja, entonces eh, me, me, me cambio color de pelo y me tiño las raíces. Sí, así siempre, mi amor. Ay, quiero conseguir pareja, entonces me depilo. Sí, depilate siempre, mi amor. Entonces, la idea es que la zanahoria del quiero conseguir pareja te termine. Eh, mostrando la verdad, que es, vos tenés que sentirte que sos merecedora. Que sos merecedora de un par, de alguien que necesite de tu abrazo incondicional. Alguien que necesite volver a casa para verte. Esa es la idea. Quiero encontrar pareja significa... Quiero convertirme, voy a hablar en femenino, soy una mujer, quiero convertirme en una mujer digna de ser amada, extrañada, valorada. Quiero convertirme en una mujer a la que su pareja quiera complacer. Con gran placer, con placer. Quiero ser esa mujer que el otro necesite y quiera llamar y se interese por, por ver cómo, cómo estoy. No quiero ser una mujer demandante, una mujer infla pantalones, una mujer dependiente. No, no, no, no, no. Quiero ser esa mujer que cuando el tipo piense, hablo de masculino porque eh, mi gusto es el hombre, mi único hombre, eh, pero hablo del hombre, quiero que eh, mi hombre, estando en la calle, vea algo que le recuerde a mí y me llame o me mande un mensaje, que estando en la calle mire la hora para ver a, ver a qué hora vuelo, tengo ganas de verla, eso quiero. Darle razones al otro para que tenga ganas de volver a casa para verme. Y ahora que lo nombré, Jaime Barilco completa la idea diciendo quiero volver a casa para verte, para ver en tus ojos la mejor imagen de mí. Si cuando el otro entra, eh, yo tengo cara de, oh, ya llegó este reventado. Si yo no me alegro de verlo, él no va a querer venir. Y lo bien que hace. Y lo bien que hace. Yo tengo que mostrarle la alegría y tengo que saber ser la anfitriona. Entonces, eh, hay unos eh, una, una vez que tengo esto claro, esto te quería aclarar, linda, porque suena ¿Cómo conseguir pareja? Al final parezco mi, mi, mi abuela, ¿no? Que le hago siete nudos al, al pañuelo, Poncio Pilato, si no me das una pareja no te desato, San Antonio, San Antonio, bueno, no. Eh, el objetivo es ser la mujer ideal, para un hombre, para una mujer, para un primo, para una tía, para la persona ideal para visitar, para, para, para elegir como compañera de viaje, para elegir para ir al cine. Quiero que me elijan... Quiero merecer este, y sentirme merecedora. Okay. ¿Cómo conseguir pareja? Ahora sí podemos pasar al ejercicio en sí mismo, que es la visualización creativa consciente de Neville Goddard, por supuesto. O Connie Méndez. Connie Méndez, cuando la cambié por Neville Goddard, me dijo, Nena, yo todo esto te lo dije en el año 1991, y ahora vos estás de darle manija a ese Neville Goddard, querida. Somos lo mismo, somos uno. Bueno, se puso muy celosa. <ríe> y M. Fox también. ¿Conocen M. Fox? ¿Leíste de M. Fox, eh, Silvana? Por supuesto. Quien está al lado tuyo, hay autores que no los pueden dejar pasar. No puede. Y por no eso puede. quiero contarles a la gente eh, sí. que nos están escuchando, que justamente tener el libro es esa guía porque a lo mejor todo lo que vos estás diciendo, ¿viste que se va a costar? Ah, sí, sí, Silvia me dijo tal cosa, y se olvida. Entonces, por eso yo les recomiendo que compren este libro, que adquieran este libro. Porque vos te olvidás de algo, abrís el capítulo, cómo salvar tu relación, o eh, cómo conseguir parejas, y ya ahí tenés todos los tips y los ejercicios que tenés que hacer. Así Exacto. que no duden, porque además, Silvia, esto es un lanzamiento mundial, ¿eh? Lo, no, no tenés excusa. Vos haces clic en el link y está... Ah, no, mirá, un plus, un plus. Si vos se lo querés regalar a tu amiga ahora para el Día del Niño, a tu niña interior que está todo el día diciéndote no consigo pareja, ¿cómo puedo hacer? Es muy fácil, porque el libro lo podés mandar con dedicatoria. Vos ah. en cualquier parte del mundo haces una dedicatoria para tu amigo. Che, amiga, vos que me tenés cansada diciendo que no conseguís pareja, toma, te mando el libro de Silvia, haces los ejercicios y después me contás. Así que, eh, Romy, estás en la sala para contarnos cómo podemos hacer para cliquear y adquirir de manera fácil, económica este libro. A ver, yo le tendría que dar, eh, que me levante la mano en ah. un amarillo. Romina se llama. Sí, Romina es quien eh, es la productora que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la gente de Editorial Audacia para conseguir de manera rápida este libro. Ahí está. Te di micrófono, Romina, hola. Hola. Sí, hola, Silvia, hola, Silvana. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Gracias, Romín. Contanos cómo puede hacer la gente para adquirir este libro antes que sigamos avanzando con los capítulos que se vienen. Mira, Silvana y Silvia y toda la gente, buenas tardes. Voy a mandar un link directamente en el chat, como para que puedan ir directo. Porque se puede adquirir ya sea desde la página de Amazon o si uno es usuario también de Kindle, eh, desde ahí mismo. Pero el link lo lleva directamente a ese lugar, si les parece. Genial, sí, claro. y yo contaba esta opción que me pareció fantástica, que si vos lo querés regalar, sale con una yo dedicatoria, lo... con una ¿Sí? gotita de regalo. ¿Cómo tiene que hacer la gente? Ahí, ya Ahí, ya Ahí mismo lo van a ir guiando prácticamente todos los, los tips. Sí, sí. Porque además podés tener el libro, eh, vos... Adquirís el libro y lo podés leer desde la escucho desde la tablet, desde el celular. Es practiquísimo, ¿eh? Bien, no tiene buena, buena señal. No. Este, sí. Así que va a Es Súper todo práctico. Tipear. Y hay una, todavía hay un plus. Ah. Bueno, mientras ella pone... Sí. Hay eh, sí, un plus, poniendo, me, ahí, está, ahí me está escuchando. Ahí está, Ronnie. Bienvenida de la editorial Audacia, te estamos viendo. Bueno, ¿te parece que sigamos recorriendo los capítulos ¿Verdad? de este libro? Porque estábamos en cómo conseguir parejas. ¿sí? Mí, lo que tiene, ¿Sabes qué es Silvana Delay? Entonces no es que no, no pueda ah. hablarnos, sino que nosotros esperamos que hable, creemos que no va a hablar y ella empieza a hablar un poco más tarde. <risa> bueno. Pero, eh, ¿te parece que sigamos avanzando entonces en este capítulo tan magnífico que es cómo conseguir pareja? Sí, con los ejercicios prácticos entonces, que realmente pusimos en práctica. Este, no, no, no es eh, improvisado, el resultado está comprobado, tenemos muchos testigos del resultado, así que lo único que tienen que hacer, como dice Connie Méndez, es, no me creas, andá y hacelo. La mente tiene que darle lugar a la nueva vida con una pareja. Entonces, la mente tiene que darle espacio en el placar, porque ya se muda, ya viene la persona amada. Así que voy a correr mis cositas y voy a darle lugar. Ahí, en ese ejercicio, voy a empezar, en paralelo, al trabajo que más me importa, que es conocerme, Voy a empezar a ver las fricciones o las basuritas que puede haber. Ah, no, que le tengo que dar mi medio placar. Observo que me pasa con ceder la mitad. Porque si vas a estar en pareja, va, va a haber que ceder con placer. Con placer, con placer. Así es que, tengo que verme a mí imaginándome compartiendo. El placar, un postre, cediendo, negociando, a ver cómo soy en pareja. Bien, ¿cómo conseguir una pareja? Vamos a visualizar que hay alguien en casa duchándose, así que voy a abrir la ducha, abro el agüita, esto va para todo el mundo, espero llegar a países donde no tengan problema con el agua, Argentina, gracias a Dios, no lo tiene, abro la ducha, hago que mi cuerpo todo sienta que hay alguien en mi casa bañándose, imagino que es la persona amada, y preparo la comida pensando en que cuando termine de ducharse, vamos a compartir la mesa. Preparo la comida, puede tener la radio prendida, en el baño, radio prendida, cierro la ducha, dejo la radio prendida, pues está afeitando, perfecto. Sirvo la comida en dos platos: un plato con la comida servida de ese lado, un plato con la comida servida de este lado. La mente tiene que ver que hay dos platos servidos en la mesa. Puedo empezar a comer pensando que, como se está retrasando, yo voy a adelantarme porque tengo que ir a hacer algo, y entonces puedo comer, paso el plato vacío de ese lado, empiezo a comer en la otra porción que me corresponde, y pienso en que el otro ya terminó de comer y se levantó porque tenía que ir y yo termino de comer. Okay. Todo lo que me reconcilie con la idea de que hay alguien en la casa, ¿No? que no me friccione, que al final estoy comiendo sola, que no, no. El masoquismo lo dejamos para otro capítulo, que no estará en este libro seguramente. Ese es un ejercicio, que no me crea andá celo Y otro ejercicio, luego de esa cena, luego de esa ducha, es, en la cama, usar almohadas, como si fuera el cuerpo de una persona, con en mi caso soy mujer, me gustan los hombres, con un pijama de hombre, con un perfume de hombre, y eh, dormir abrazada a esa almohada. Que mi cuerpo sienta, y, y que todas mis células sientan, y que mi mente crea que yo estoy durmiendo con alguien. Mientras tanto, por supuesto... Silvia Freire no duerme si no es con un MP, la almohada parlante, algo que suene, Neville Goddard que me diga. Así que, mientras tanto, de manera coherente, nos ponemos una visualización creativa consciente, que ustedes mismas, mismos, pueden grabar. Ustedes pueden grabar la meditación donde se provocan la relajación del cuerpo, Ustedes mismos se inducen, hay un montón de meditaciones en YouTube, ya pueden aprender cómo se hace. Ustedes mismos se llevan a relajar y relajar, hasta poder entrar en un estado alfa, donde uno puede eh, visualizar creativamente lo, la escena que deseo. Así que visualizo que aparece esa persona que me llama, que me, que me ama que me busca, que me lleva a pasear, que me... visualizo. Les recomiendo escribir primero la visualización creativa, porque eh, si cuando van a grabar improvisan, no es tan inductora. Les recomiendo que tengan la seguridad de leer sin furcios, se si equivocan empiecen de nuevo, porque merecen que esté bien hecha, como si tuvieran que venderla. Realicen la meditación de principio a final, lo que quieren, los viajes, el, el casamiento, la, lo que quieran, lo que imaginan que van a hacer con esa persona. Se acuestan con ese audio y abrazando esas almohadas vestidas, este, con, en mi caso el pijama, y el perfume de hombre. A la mañana, cuando nos levantamos a hacer el desayuno, todo es doble. El desayuno que vamos a hacer tiene que ser doble, partido al medio, doble. Y a la mañana, la ducha, todo el mismo, el mismo ritual. Esa visualización creativa, consciente y el ya está hecho. Gracias, Padre, que ya está hecho. Hay otro ejercicio que tiene que ver, sobre todo, benditos sean los grupos, compañeras de grupo, compañeros de grupo, no gente común que piense que uno está loco. Mandarle un mensaje y decir, sabiendo que el otro sepa que uno está haciendo una visualización, que está viajando al futuro, como te recomienda Jean-Pierre Garnier Mallet, vas con tu doble a tu mejor futuro posible. Llamas, eh, mandas mensaje a tu amiga, a tu amigo, y le decís, no sabes la persona que conocí. Ah, no, no, no, no. Y describen a la persona ideal, con, con Victoria, eh, hasta el nombre. Bueno, dale, vamos, vamos a crear una pareja, porque ella venía muy frustrada de una relación anterior. Bueno, basta, cerremos acá, ahora ya limpiamos, ya trabajamos con esto, ya está. A esto le damos un, un final. Decime cómo se llama el hombre con el que estés, del que estás enamorada. Decime cómo se llama... Eh, Alejandro. Bien. ¿Qué edad tiene? Eh, mi edad. Bien. ¿A qué se dedica? Eh, el, lo mismo que yo. Taekwondo. Bien. Por supuesto está casada con Alejandro, que tiene su edad y hace taekwondo. Obvio. Obvio. <coughs> Pero como esto, Todo esto de visualizar y sentir, porque sentir es el secreto, la tenemos ahí a Nelsa, mi querida comadre, que se ponía una, un almohadón porque no podía quedar embarazada, porque había tenido cáncer de todo, porque tenía la, la cadera quebrada en un accidente, porque tenía mil problemas, y sin embargo, a pesar de la creencia de que no iba a quedar embarazada, ah, porque le faltaban unos varios también, o no sé qué cosa, almohadón de por medio, almohadón, almohadón, almohadón, ahí está mi hijado que... Un almohadón crecidísimo, divino, maravilloso. De esos tenemos miles de ejemplos. Así que vuelvo a repetir, no me creas, anda y hacelo. ¿Verdad Silvana? ah ¿La tengo a Silvana o se me fue de la, de la pantalla? A ver un momentito. Ya me parecía raro que me dejara hablar tanto esta chica. <ríe> a ver, Romina te voy a dar el audio, mientras... Me voy a buscar a Silvana a ver si la rescato, no sé por qué se fue, que yo no toqué nada, pero no bueno. sé. ¿no? Ahí está. Bueno, querrías contarnos lo que te bueno. preguntaba Silvana. Sí, sí, más que lo que preguntaba Silvana, quería hacer una aclaración que está buenísimo porque dentro de lo que es esta eh, suscripción al Kindle. Eh, hay una opción que se puede hacer el texto como el speech, y al hacerlo speech, se puede, en vez de leer, escuchar el libro. Algo que vos siempre sugerís muchas veces es esto de eh, material de escucha, ¿no? Entonces me parece como sumamente rescatable esa opción. Sí, eh, no, no la tengo así, Ivana, la perdí. Eh, mira valoro tremendamente que ustedes eh, hayan hecho este formato de audio, porque me recuerdo, ay, amorosamente, me recuerdo en los comienzos, leyéndole a la gente que venía a las charlas personales, y grabando en el pasacasset, un pedacito del libro Autoliberación Interior de Anthony de Melo, por ejemplo, o Despierta de Anthony de Melo. Yo lo tengo grabado con mi voz, eh, porque a Cada persona que, que venía a la charla personal, primero la relajaba, dejaba que de meditara, un antifaz, este rico, rico aroma. Y después, cuando est estábamos en vivo, cuando estábamos en contacto, primero e inicialmente un concepto de Anthony de Melo, un concepto de hoyo, un concepto de Vijay, ok. Y grababa el libro entero. Hasta que después, eso, que quedaba ese, ese cassette, bueno, reproducíamos el cassette y lo empezábamos a repartir, y eh, dormíamos con el pasacasset grande, abajo de la almohada, escuchando a Antonio de Melba, a Luis G y todo lo, lo grabado. Así que, es una bendición para mí, que ya este libro eh, tenga ese formato, y que la gente pueda dormir con estas ideas, o pueda ir manejando, manejar con, con, con este audio, es fabuloso, es maravilloso. Acá la tengo. Ya, ya apareció Silvana, que no sé por qué había desaparecido. Se le apagó el micrófono. Se ¿Eh? le apagó el micrófono, entonces sale... De... Ah, ok, ok. Ahí está, Silvana, entonces... No tenía micrófono. Acá estoy, acá estoy. No tenía el micrófono. Cuando hay algún inconveniente, a mí, no solo que me llama la atención la manito amarilla, sino que te coloca en el comienzo de la pantalla. O sea que inevitablemente cuando ustedes levantan, para quien sea, ¿eh? incluso la gente que está acá, si tienen ganas de hacer alguna pregunta o hacer algún comentario o algo que no les está quedando claro, la mano amarilla a mí me llama la atención porque se ponen en primera fila. Así que, por favor, cualquier cosita que pase, eh, vamos con la manito amarilla, ¿de acuerdo? Ah, se le fue el micrófono otra vez, pero no sé por qué. ¿Por qué no dejas de tocarte, Silvana? No, no estoy tocando nada. ¿Y pero por qué pero se... no he estabilizado el micrófono. Ah, ok. Ahí está. Bueno. Ahí vamos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí. nos contaba Romina que eh, tengo el placer de tener el audio del libro, que a mí me encanta, y, y voy a poder dormir con mi propio libro, escuchando esas leyes que yo no tengo que olvidar, ¿eh? porque después como conservar la pareja yo lo tengo que escuchar, a ver si todavía me olvido. Bueno, ahí me está apuntando Ceci, gracias Ceci, que está presente en la sala, me dice que sí, que se está escuchando. Y es maravilloso para todos los que tomamos tus ejercicios, porque esto del audiolibro audio y tener en el oído eh, alguien que te va contando el libro, es fabuloso. O sea, cuántos años hace que lo, lo hemos adoptado como método, ¿verdad? Sí, señora. Yo, por lo menos, desde esta época que te contaba, que leía a Antonito de Melo, y después me quedaba con el cassette... Eh... Nunca olvidaré los gritos que pegué cuando encontré los eh, audios de Luis Hay en una eh, librería que estaba a la vuelta de la Casa de las Flores, allá en, no me acuerdo qué calle, este, ¡Ay, los gritos! El vendedor se asustó porque cuando yo, buscando libros, que era una dicta absoluta, este, de no leer nada, de llevarme todas las materias en la secundaria, había pasado a no parar de leer libros de este, de este camino. ¿no? De geografía no volvía a leer nada. Este, entonces, cuando me encontré, y ni hablar cuando encontré los videos. Video para la videocasetera, los videos de Luis Gay hey hablándome a mí. Usted puede saber su vida a mí. Lo que yo creo a mí. Anthony de Melo, medicina para el alma. ¡No! Bueno, fueron los momentos de mayor felicidad. Que hoy tengamos esa posibilidad, que hoy ustedes tengan la posibilidad de, de conectar con la autora de ese libro que eh, les gustó y, y que la autora te diga: bueno, anda por acá o anda por allá, me parece que es un muy buen momento en nuestra historia, ¿eh? Totalmente, por eso relacionarte, el arte de las relaciones, lo podés adquirir también en el formato digital, en el formato audio y por supuesto en papel, así que no, podés, no hay excusa para decir no tengo el libro, como vos más te guste podés adquirir relacionarte, el arte de las relaciones. ¿Y te parece Silvia que vayamos avanzando en otro de los capítulos? ¿Cómo no? ¿Cómo salvar tu relación? Sí, eh, salvarla significa que se estaba hundiendo. Salvarla significa que estoy en crisis. Lo primero que tengo que hacer es un uh, listado de las virtudes de la pareja y las cosas que me enamoraron del otro. Porque seguramente lo olvidé. Si estoy en crisis, olvidé. Lo que me enamoró de él y, y los, las mejores virtudes. Lo que, aquello es lo que se destaca. Ese listado va en la heladera. O sea que quedo expuesta frente a mi relación que va a ir a buscar una gaseosa a la heladera y va a decir ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Me está elogiando. Está hablando de mis virtudes, la bruja. Con todo lo que me ha criticado este último tiempo con todo lo que me ha demandado, con todo lo que me ha exigido, con todo lo que ha llorado porque no le gustaba lo que yo era, no le gustaba mi forma de ser, bueno, volver a cantarle a mí, me vuelve loco tu forma de ser. Volver a jugar a la idea de la seducción, pero no seducir, seducir no es, me pongo el portaliga y espero a ver si tenemos o no sexo, eso es exigir, eso no es seducir, eso es especular, eso no es seducir, seducir es otra cosa, conquistar es otra cosa. Así que, que mi desafío, ¿cómo salvar la relación? Que mi desafío sea salvarla. Yo me voy a encargar de salvar esto. Cualquier error que cometas yo habré de corregirlo tiernamente por vos, dice el curso de Milano. Porque de tu hermosura depende mi salvación. Así que déjamelo a mí, que soy yo quien te va a sacar brillo. Yo te quiero sacar brillo. Yo no quiero escupirte más. No quiero humillarte más, ni quiero mostrarte más todo lo que me molesta, todo lo que no quiero, todo lo... No, no, eso lo voy a trabajar acá. Tu cambio, no te lo voy a pedir más, lo voy a trabajar acá. Y voy a imaginar que si no me gusta que vos putés. Bueno, acá vos no puteás más. Y voy a sostener que vos no puteás más. Y voy a creer que vos no puteás más. Lo voy a creer. Porque hay algo eh, que es muy peligroso, que es desdecirnos. Y querer tener razón. Entonces yo lo que quiero es demostrar que, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Es un miserable. ¿Qué te dije? Es un miserable. Entonces voy a tratar de mostrarle a mi amiga lo miserable que es. Y vos estáis esperando con toda la, la filmación y los proyectores, los reflectores, enfocando a ese rasgo, para demostrar que yo tenía razón, viste que es un miserable. No. Yo lo hice, chicas. Chicos, chiquis. Yo lo hice. Con una prima nos reuníamos a criticar a nuestros maridos mientras ellos hacían el asado. Nosotras atrás, en la reposera, tomando sol, criticándolo potenciándonos, mientras ellos nos escuchaban. Es más, parecía que se lo decíamos para que escucharan y para que vieran lo que le decíamos, como si ganáramos algo. Un día, que yo empecé en este camino y me di cuenta de que por ahí no era, le conté a mi prima que me parecía que por ahí no era, ella no tenía base, no tenía argumento, Vos no bueno, podés entrar en la vida del otro a tratar de convencerlo de aquello que no conoce. No tenía argumento en aquel momento, hoy es una muy buena alumna. Eh, bueno, yo quedaba eh, hablando sola, y ella quedaba pagando. Ella decía, ¿sabes una cosa? Este. Y yo la dejaba pagando. El que avisa no traiciona, yo le he avisado, Mira que se viene de cambio. Yo decía... No, el mío no sabes qué amoroso. Beto la semana pasada me dijo: Bueno, nunca olvidaré cómo mi marido se te daba vuelta mirando, como diciendo, parecía Tato ¿Se acuerdan de Tato cuando miraba, como diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, así, de esa manera se conquista y de esa manera se salva. Vuelvo a Barilco para que él vea en mis ojos su mejor imagen. Así se salva una pareja, mostrándole... cuando Yo me acostumbré a algo que ahora este, hago sinceramente, en los comienzos impostaba, eh, en la, la época de transición de aquella bruja a esta, en la que me he convertido y a la que tengo a raya, porque esta quiero ser. Eh, me recuerdo... Y ahora lo digo sinceramente, diciéndole, mira, yo eh, sé que te embola ir el domingo al country, eh, mi amiga. Eh, pero también sé que si yo te cuento que tengo muchas ganas de ir, sé que no vas a poder evitar darme gusto. Domingo Cantre, olvídate. Olvídate. Pero después, eso fue fingido. Fue, eh, a ver cómo lo tengo que decir. Eh, rep, rep, repeat. <ríe> eh, mirá, yo sé que vos, eh, fue trucho, retrucho. Pero resulta que después veía que era verdad. Que si yo le decía que tenía muchas ganas de algo, él iba a hacer todo lo posible por complacerme. ¿Por qué? Porque él también veía que yo hacía todo lo posible por complacerlo. Entonces, yo sabía que no lo iba a poder evitar por mi propio comportamiento. ¿Qué necesitas? ¿Agua? Toma. Más agua, toma. Más agua, toma. No, bueno, basta, ya te di tres veces, viejo. ¿Hasta cuándo? No, no, no. ¿Hasta cuándo lo pidas? Hasta cuando necesites. Ah, sí, claro, porque yo voy a hacer el trapo de piso para. complacer al otro. Ser anfitriona. A ver si viene Richard Gere, si lo vas a tratar como tratas a tu marido. Ah. Si viene Richard Gere mañana, te toca el timbre. ¿Qué haces? Agua, toma. Más agua, toma. Más agua, toma. Tengo tanque lleno, bebé. No te vas a cansar de darle agua a Richard no, sé. Y a tu marido sí. Y a tu pareja Por eso, sí? permítime que les recuerde que es tan importante tener el libro, porque cuando uno se pierde, vuelve al libro, agarra a ver cómo era, qué es lo que me decía que tenía que hacer, cómo tenía que recibirlo hoy. Por eso claro. te cuento que el libro es una guía. Para todo lo que hoy te está enseñando Silvia, porque realmente estamos recibiendo una clase más que una presentación de, de libro como siempre. Eh, el, el libro es ese. el libro es la guía que te va a apuntar a que todos estos ejercicios y todo lo que vos decías para conseguir pareja o para relacionarte, porque quiero ir rápidamente a uno de los otros capítulos de tantos capítulos que tiene el libro relacionarte, pero es ¿Cómo relacionarte con tu pareja? Y tiene que ver con esto, con lo que vos estabas hablando recién. Sí, este, una de las claves es esta que te decía, yo quiero ser buena anfitriona. ¿Cómo me voy a relacionar? Siendo una buena anfitriona. Haciéndote pasar al otro un buen momento. Ah, mira qué difícil. Quiero que el otro pase un buen momento, tan difícil. Me gusta que el otro lo pase bien, que está mal. No, no, no tiene que ser así, chicos. No, no es así como funciona. No es así en mi relación. Entra mi amiga. ¿Qué hago? Bueno, servite un café, que no sé si hay un café. No, le sirvo un café. Y, y gustosamente sirvo. Sirvo. Ah, sí, que se cree que soy la sirvienta. Agárratelo lo vos. ¿Dónde te perdiste? Si cuando estaban de novio vos decías, no, para no te levantes. No, dejá que te lo traigo yo. Ay, no hay más soda, yo te traigo. ¿Qué te pasó? ¿En qué momento, cuando el otro no, eh, no se transformó en lo que vos querías transformarlo? ¿En qué momento nos perdemos de aquello que nos enamoró, de aquello que nos hizo comportar como, ay, qué cachonda que estoy? ¿Qué pasó? Bueno, con reproche sabemos que no es. Sí, porque él dejó de... ¿Por qué dejó? Él dejó de decirme qué linda que estoy. ¿Por qué dejó? ¿Por qué dejó? ¿Qué le pasó? Me engañó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tenés que sentarte y preguntarle qué le pasó. Yo sé que vos hubieras preferido que lo nuestro fuera eterno. Porque vos te casaste conmigo, o formaste una familia conmigo, queriendo que fuera eterno. ¿Quién no? O, te, o elegiste un enfermito. Ah, si elegiste un enfermito, permítame que hable en masculino, porque soy femenino, ¿eh? Entonces, si yo elegí un enfermito, si yo elegí un mujeriego patológico, si yo elegí un golpeador... Si yo elegí un agresivo, si yo elegí un alcohólico, si yo elegí un drogadicto, bueno, me las tengo que ver conmigo. No, pero él al principio no era así. Que no, el drogadicto no se drogaba. Se empezó a drogar después. Vos decís. El alcohólico no tomaba. Vos decís. Se empezó a tomar después. Vos decís. Él no era agresivo. Vos decís. Que se convirtió en un agresivo con vos Ay Dios mío, hiciste un monstruo Si era un bombón de dulce de leche Cuando vos lo conociste Y ahora es un bombón podrido ¿Quién lo pudrió? ¿Cómo se pudrió? Bueno, hacete cargo Quiero que, invitarte a que te hagas responsable De lo que pasó Porque si no te haces responsable ¿Quién lo va a cambiar? No te cansa. Lo va a cambiar el libro, Silvia, lo va a Ay, cambiar no. el libro, porque en estos no. últimos minutitos que ya nos quedan, sí, eh, para hora, eh, ir para que... cerrando, el libro sí. es el que te va a cambiar. El sí, libro sí, es el que te va a cambiar la pareja. El sí, libro sí, es el te que te va a conseguir la pareja, claro, por eso tenés claro. que leerlo. No te Ay, queda eso. otra. Así que, que le recordamos a la gente cómo lo pueden adquirir. Es muy fácil. Hoy, Ay, no, no hay, no hay excusa, no hay excusa. Ingresás en Google pues, es Amazon, relacionarte. Silvia Freire, cualquiera de esas palabras, y te van a guiar, y además no te pierdas la posibilidad de regalárselo a alguien con dedicatoria. ¿eh? Escúchame, ¿estás cansada de, de... Ay, no tengo novio, no consigo? Listo, ahí está, te lo dedico a vos el libro, porque la plataforma de Amazon es justamente lo que tiene es esta posibilidad de personalizar tu regalo. Así que no tenés excusa, no querés leer, no importa, comprate el audiolibro. Eh, no tengo lugar para leer, no tengo tiempo de sentarme en un sillón, no importa, comprate la parte digital a través de tu celular, de tu compu, de tu tablet, de lo que quieras, estás en la oficina, pum, tenés la posibilidad ya de tener el link y leer el libro, porque no es leer el libro, ah, yo ya lo leí, no, no, no, no es yo ya lo leí, es hacer los ejercicios, o oh, no, Silvia, ¿cuál es el secreto de todo esto? y la práctica. La práctica y la práctica. Ahora que nosotros terminamos, para la gente que se haya quedado con ganas de, de, de más, acá este, Marisol va a escribir la sala en la que estamos. De, de acá directamente lo subimos a otro tren que es eh, la reunión que hacemos los días jueves. Inicialmente una, un grupo de gratitud de las razones por las cuales... Uno tiene que elevar la vibración al máximo y la gratitud es una de ellas. Y la gratitud en la pareja eleva la vibración. Nada se la eleva más a mi marido que decirle gracias mi vida por todo lo que haces por mí. Ay Dios mío, se derrite mi chiquitito. Se derrite, así que no me crean, vayan y háganlo y ahí Marisol eh, les va a escribir el, la sala donde nos pasamos porque de, cuando terminemos con Silvana, nos vamos a clase con Silvia Freire. Así es, estamos presentando entonces, Relacionarte, el arte de las relaciones en este lanzamiento mundial. Así que en cualquier parte del mundo, donde estás, podés adquirirlo eh, a un precio comodísimo, no te asustes, poné directamente Amazon, Relacionarte, el libro de las relaciones de Silvia Freire. Pero nos despedimos con un tip, Silvia, porque... Si alguien hace los deberes, es imposible que no consiga pareja. Así que recomendanos un tip y ya te dejamos libre. Sí, lo más importante es que te gustes para el otro. Eh, cuando uno no se gusta, eh, sin duda va a transferir su frustración. Así que que el, que el otro sea la excusa. Yo creo que cuando en Biblia te dicen no es bueno que el hombre esté solo... Este, está hablando ¿no? de, de lo que en aquel momento era el, el género el ilustrativo, eh, hablaba de que no es bueno que el ser humano esté solo porque nadie te mostrará eh, aquello que no te gusta. ¿no? Aquello, nadie te mostrará qué es lo que saca el otro de vos. Entonces, en la relación lo más valioso es que te van a mostrar eh, lo más profundo, lo más íntimo. Entonces, lo que deseo es que vayan a ese interior, que limpien, que se gusten, que se amen, porque la relación es, quiero dar al otro lo mejor que tengo. Acá tengo, ¿viste? Como la persona que cocina, que tiene ganas de convidar y que dice, probá, probá un pedacito. Bueno, eso es ir a buscar una pareja. probame probame un pedacito y que te coman toda, mi amor. <risa> Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo y están poniendo mensajes, porque justamente están diciendo cómo pueden acceder a tus clases, que ahora Marisol seguramente va a escribir cómo pueden hacer, y no solo cuando hablamos de relación, y por eso te, te insisto ¿no? en que puedas adquirir este libro, porque además entrando en este mundo de Silvia Freire, adquirir relaciones maravillosas, hemos logrado un grupo de amigos eh, que son para toda la vida, así que déjame nombrar a alguien de los que están presentes en la clase, como Ceci, Elba, eh, Johnny, con quien uno ha entablado realmente una relación. Por eso mirá hasta dónde llega Relacionarte, ¿no? Claro, no es solamente la relación de pareja, por supuesto, Relacionarte con... Para mí los grupos de estudio son maravillosos, porque eh, yo las escucho decir... y, eh, Por ejemplo, los grupos de las chicas de los jueves, yo me meto en, en el grupo, y escucho como Carolina le cuenta a Victoria, y Victoria le dice... ¿No te acordás lo que dijo Silvia el jueves pasado? Y veo como Marité le dice a Carolina, sí, cuando dijo tal cosa... Y después Gisela se retroalimenta, ¿no? Y Gisela dice, me acuerdo que en el año 1997 a mí Silvia me dijo... Y yo no me alcanza el babero por haber formado esos grupos, haber incentivado... Esto puede ser un grupo. Ustedes pueden relacionarse entre ustedes y ser el recordatorio y retroalimentarse. Así que bueno, esto es solo el comienzo para las personas que vienen por primera vez, que no me conocían. Encantada de recibirlos en mi vida y de entrar en la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Por eso me pareció oportuno resaltar el nombre de, del libro, no Relacionarte, porque esto es lo que hacemos a través de tus clases, eh, y son relaciones que duran para toda la vida, porque yo he eh, conocido amigas que después de 15, 20 años que tomamos tus clases, aún nos estamos relacionando y entrañables amigas. Me encanta, bueno, me encanta. Me encanta la vida que te estás haciendo, que te hiciste desde que te conozco. No, no paraste de crecer, querida, y eso me encanta y me enorgullece como si yo en algún punto fuera familia. Somos amigas que no es poco, ¿eh? Seguro. seguro Así que, bueno, invitarlos a todos los que están eh, diciendo, ¿no? Cómo pueden acceder, eh, preguntando a través que estoy leyendo, eh, cómo pueden acceder, dice, para tomar tus clases. Bueno, ahí seguramente Marisol va a estar poniendo el clic. Y te parece si nos vamos despidiendo, hasta el próximo libro. Muy bien, hasta el próximo libro. Eh, a, en, a la brevedad. A la brevedad, así es, lo creamos desde acá, desde esta presentación mundial. Del nuevo libro Relacionarte. Acordate, no tiene que ver con el otro. Este trae una guía de ejercicios. ¿eh? El otro es el esqueleto. Este son los músculos. Así es, acordate, lo podés adquirir desde la plataforma. Eh, y si no, mirá, y si no tenés más, porque no hay excusas, te vuelvo a decir, vos tenés que tener este libro en el formato que prefieras. Le mira, a Johnny, a cualquiera de los chicos, che, chico, ¿cómo hago para conseguir el libro de Silvia? Y todos te van a estar asesorando. Bueno, muchas gracias. Estoy es útil. muy cariñosos, la gente muy amorosa con todos sus mensajes. Así que bueno, los invitamos a que se pasen. Ahí Meli levantó la mano. Vamos, pasate, Meli, pasate. Ahí tenés eh, la, la clase, ahí tenés la sala donde podés entrar. Nos vemos, porque si no estoy llegando tarde a la reunión. Así que vamos, nos pasamos a la próxima. Gracias. Chau, chau. Chau. Gracias.